Celebrar a la muerte, algo poco común en el mundo pero que en lugares como Michoacán, México... ...es una tradición de cientos de años, un legado prehispánico que se mezcló con lo católico... ...y que cada vez es más conocido en el mundo. En este video te muestro cómo visitar Michoacán durante la celebración del Día de los Muertos. Una fecha llena de tradición, sabor, fiesta y nostalgia. Después de estar en Ciudad de México para el desfile de los muertos... ...que se celebró con mucha algarabía el domingo 31 de octubre... ...nos dirigimos en bus al estado de Michoacán. Específicamente a la ciudad de Páscuaro... ...para vivir las festividades tradicionales... ...del Día de los Muertos que se realizan el 1 y 2 de noviembre. Ya estamos en la terminal de Páscuaro... ...así que vámonos por la ciudad. Ya amaneció en Páscuaro, son las 7 de la mañana, justo acaba de abrir el cementerio. Somos los primeros en llegar. Este es el cementerio municipal de Páscuaro... y la gente ya va a empezar a llegar... para rendir homenaje a los niños fallecidos. Hoy es el día en que se les recuerda el primero de noviembre. Así que vamos a entrar y vamos a ver cómo la gente empieza a llegar. El cementerio no está muy lleno hasta ahora... pero ya muchas tumbas están decoradas... con la típica flor de sempasúchil que sirve como conexión entre la vida y la muerte. El primero de noviembre es tradicional recordar y celebrar a los niños y el dos de recordar a los adultos. Por eso algunas personas estaban preparando todo para la visita de sus seres queridos, como Francisco quien prepara esto por primera vez para su madre. Aquí estamos honrando a mi mamá, a mi señora madre que murió en el mes de enero de este año y es por eso que venimos a traer el arco que significa pues el, la bienvenida para esta noche que nos visitan nuestros difuntos plátano, mandarina. Francisco terminó de decorar el sepulcro de su madre con lo que a ella más le gustaba. Lo está haciendo temprano porque debido a la pandemia, los cementerios en la ciudad de Páscuaro y otras ciudades estarán cerrados en la noche para evitar la conglomeración. La mayoría de los hogares en estas casas donde alguien muere, eh, se les honra también levantando su altar con un monumento y una fotografía de la persona que falleció. Como es tradición también han preparado un altar hermoso. Quizá uno de los más grandes en la ciudad. Ese es el primer día de muertos que celebran a la señora evangelina... ...y sus seres queridos lo homenajearán de forma muy especial. Qué lindo poder haber encontrado a la familia de la señora Eva en el panteón. El plan ahora es en la noche ir a su casa para ver cómo se prende con todas las veladoras y todo. ¿Qué te pareció Iván el altar? Hermoso, muy bonito. Y sí, bien bonito. Muchos colores, mucho arte. Me gustó. Ahora vamos a desayunar. Llegamos al mercado municipal, a lo seguro. Hay muchas opciones para comer y empezamos con un jugo. Acabamos de pedir un jugo de papaya, plátano, zanahoria y naranja. Jugo de naranja. Mm -hmm. Rico. Al final nos decidimos por estas quesadillas que se ven muy ricas. Ojalá que sepan cómo se ven. Salsita verde o ¿no? roja. He pedido una quesadilla de tinga de pollo aquí en las gorditas de gris. A ver qué tal. Y no son cualquier quesadilla, estas son inmensas. Y además del queso y la carne que quieras, le ponen lechuga, queso, crema y salsa. Yo pedí de picadillo. Está caliente. Luego de comer, paseamos por la plaza grande de Páscuaro, que ya estaba decorada por el Día de los Muertos. Ahora hablemos de los hospedajes en estas fechas, pues escasean y aumentan de precio, mucho. Busca con tiempo, nosotros pudimos encontrar algo... a último momento por un conocido... pero tú prepárate con tiempo. Nuestro plan era irnos a la isla de janicho pero está cerrada por la contingencia... entonces nos vamos a ir al pueblo de Tsitsunsan que nos dicen que ya las celebraciones... del Día de los Muertos son muy lindas. Tomamos una combi hasta la intersección... desde donde parten los colectivos a Sinsunsan. Es un loquerío de tránsito... las personas están yendo a diferentes pueblos... que uh, celebran el Día de los Muertos. Nosotros hemos llegado hasta... donde está la estatua de Lázaro Cárdenas para tomar un colectivo hacia Zinzunsan. Es ese lugar que escogimos porque no los recomendamos. Ahí tienen un cementerio muy tradicional. La compañía que da este servicio es paraíso... y cobra 20 pesos por tramo. Ya bajamos en Zinzunsan, estamos llegando al cementerio. Hay muchísima gente, fuegos, mucha, fuegos artificiales. Se ve interesante, ¿qué tal? Muy bueno. Ya estamos cerca de la celebración. Están haciendo un desfile de arcos. Estos arcos representan a las personas que tienen recién un año de muertos. Entonces la celebración es mucho más especial... porque es el primer año que los están celebrando... en esta fecha muy importante. Hay bandas de música por todos lados... hay pirotecnia... Las, ...los arcos llenos de flores de cempasúchil... ...comida por todos lados, claro muchos turistas también. Está excelente, me encanta, me encanta. Sin se encuentra en una zona purépecha... ...un poco más tradicional. Así que aquí la pandemia no pudo detener sus celebraciones. A pesar de que muchos de los difuntos... ...a los que están celebrando fallecieron a causa del virus... ...con el que estamos aprendiendo a vivir. Este pasacalles está lleno de alegría y color. El objetivo es rendir un gran homenaje a sus seres queridos. Cada familia con una banda de música que identifica el gusto de su familia. Sí. Tenemos hambre y alrededor del panteón hay diferentes comidas. A nosotros se nos antojó este puesto de tacos donde cada taco está a 13 pesos. Nos paramos para comer unos tacos de capuchana que es chorizo con carne de res. A ver qué tal. Uh -huh. ¡Buenísimo! Ahora sí entramos al panteón donde ya la mayoría están instalados... ...en las tumbas de quienes dejaron la vida y que hoy según la tradición... ...se les da la oportunidad para regresar y reencontrarse con sus seres queridos. Ya estamos dentro del panteón y ya está empezando a anochecer... ...la gente sigue celebrando y aquí adentro algunos empiezan a llorar... ...a recordar a su ser querido de una forma ya más nostálgica la celebración. El desfile, por decir que vimos hace un momento, ya cambia un poco. Hay una mezcla de ambos, nostalgia con alegría. Muy bonito, mucha gente, muy emocionante. Se siente mucho sentimiento, ver tanta gente reunida. Muy bonita la tradición que tenemos como mexicanos. En el cementerio aprendimos que los arcos son hechos tres años después de que alguien fallezca. Este es el último arco para Misael. Es su último arco. Entonces ahorita ya estamos cerrando el ciclo. El cielo punto y fracundo, por eso son tres arcos. Para la mayoría este es solo el comienzo de una larga noche, ya que se amanecerán velando a sus difuntos. En las tumbas, lo que al difunto más le gustaba en vida, desde un plato de mole, frutas, una cerveza o sodas y el infaltable pan de muerte, que en la parte de arriba tiene forma de huesos. Esta celebración tiene raíces prehispánicas... ya que se sabe que los pueblos originarios de América... tenían la costumbre de honrar y celebrar a los muertos. Esa tradición se mezcló con la celebración católica de todos los santos, creando el sincretismo que conocemos el día de hoy y que impresiona de forma muy agradable a los turistas e incluso a mexicanos que visitan de otras regiones. Que tienen una visión diferente de cómo se toman el... Una visión a lo mejor particular de cómo se toma... Celebran el Día de Muertos, pero a la vez es gratificante ver cómo en otras partes de mi país este, hacen esta celebración. Tan, tan bonita. Realmente una fiesta, o sea, y es una celebración a lo grande, es recordar a aquellas personas que se nos adelantaron en el camino y pues que... o sea, con todo aquello que les gusta, que, bien dicho que les gustaba, ¿no? es tenerlos presentes, o sea, que sabemos que quien los recuerda o nunca se van a ir. Ya estamos de regreso en Páscuaro y estamos visitando altares en algunas de las casas de aquí. La gente está disfrutando este hermoso día... ...donde la muerte se celebra. Hay espectáculos, hay comida y por supuesto... ...muchos altares y decoraciones conmemorativas. Mientras caminas por la calle puedes ver los altares en las casas... ...pero nosotros tenemos que regresar al que le hicieron a la señora Evangelina. Desde afuera de la casa ya se puede observar... ...el inmenso y hermoso altar que su familia armó... ...con una linda alfombra que hicieron sus nietos... ...y que va de la entrada hasta el altar... ...donde también hay fotos de más familiares. Entonces la tradición es que el primer año... ...se le espera en su casa porque vienen a visitar... ...por eso estamos de fiesta. Y sí que había una fiesta en la casa... ...donde los hijos y nietos de la señora Evangelina... ...le rinden homenaje toda la noche. En esta celebración también hay comida clásica... ...como el ponche que es una bebida hervida de frutos y con canela... ...muy rica y de comer el tradicional pozole... ...una clásica sopa de maíz. También por supuesto en el altar... ...pusieron lo que más le gustaba a sus familiares. ¿Y qué era lo que ella le gustaba y le han puesto? Uy los dulces a ella siempre le gustaba mucho... Este los dulces en conserva, que son aquellos los tecocotes, ella misma los hacía. Entonces, Ahorita nosotros ten, tuvimos la pérdida más grande fue mi abuelita, y es a quien estamos esperando este año. Este es para quien hicimos todo el altar, el, el tapete. Todo lo que se hizo fue para esperarla a ella. Estamos esperando que den las tres para poderla recibir y este y, y devolverle un poquito de lo mucho que ella nos dio. Según la tradición, a las tres de la madrugada los seres queridos llegan para reencontrarse con sus familiares. Por eso la gente se amanece. Justo a las tres es tradición empezar a orar por el ser amado. En ese momento los dejamos para que vivieran... ...esta hermosa costumbre en familias. Qué lindas las tradiciones... ...pero ya son casi las 4 de la mañana... ...aún hay vida en el centro de Páscuaro... ...pero vamos a descansar porque tenemos muchos sueños... ¿sí o no? Mucho, mucho, mucho. Ya es noche del 2 de noviembre... ...día central de los muertos. Voy a salir, hemos estado durmiendo hasta tarde... ...Iván está muy mal. Mal muy mal Iván. mal sí así que se va a quedar por enfermizo pero yo voy a dar una vuelta a ver si encuentro pan de muerto y quiero pan de muerto con nata a ver si encuentro una tole de repente un chocolatito caliente ¿Qué, qué preferirían ustedes yo quiero pan pan okay. pan voy a traer pan pan pan de muerto gente que ayer en la plaza central está repleta de la plaza de Vasco de Quiroga hay una feria de artesanías... ...donde hay artesanos de todo Michoacán. Entonces hay muchas cosas interesantes. Y justo en medio de la plaza han construido un gran altar. Esta noche del 2 en realidad no hay tanta gente como anoche... ...la noche del primero. Pero sí aún hay bastante gente en la ciudad. Ya muchas cosas se han acabado como la comida los panes, todavía aún buscando pan de muerto... pero este ha sido un año un poco diferente... por el COVID por supuesto. Ojalá que el próximo año las cosas regresen a la normalidad. Ya tengo el pan de muerto, me costó 40 pesos. Ya tengo el atole también, atole de canela con leche. Claro a base de maíz, eso es lo que lo hace tan rico. Vamos donde Iván. Ya tenemos el pan de muerto típico de este día. Está en todos los altares y esto significa huesitos... y esto el cráneo, según lo que entiendo. A ver Iván, pruébalo. Vamos a probar. Mm, muy rico. ¿Rico? rico y el atole clásico de canela. ¡Ay caray. Mm, Delicioso. A ver. Y bueno, nos hubiera gustado hacer muchas cosas más. Me quedo con las ganas de visitar la isla de Canizio. Pero regresaré para hacer eso en una próxima oportunidad. No sé cuándo, pero lo haré. Así que te veo en el próximo video. Espero que te haya gustado este del Día de los Muertos. Chao.